Señoría, guarden silencio. Pues nosotros entendemos que hay mucho más que cambiar en la LOREG, que lo que, se va, que lo que se va a tramitar. Vamos a votar a favor de que se tramite porque viene a resolver, viene a resolver un problema derivado de la concepción que tienen ustedes de las instituciones. Como el malo de una película de dibujos animados, el señor Rajoy le ha dicho a este país ¿qué prefieren ustedes, que gobierne yo o quitarle los regalos a los niños el día de Navidad. Es una actitud... Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio, por favor. Sí. Es una actitud impropia de un presidente del Gobierno a la, altura, a la altura de su función de representación institucional. Ustedes nos llevan dando lecciones desde que hemos llegado a las instituciones de cómo hay que estar en ellas. Ustedes nos llevan dando lecciones desde que hemos llegado a las instituciones de cómo hay que estar en ellas y no nos dejan ni terminar las intervenciones porque no paran de berrear y patalear cada vez que un portavoz les dice algo que no quieren escuchar. Acostúmbrense, acostúmbrense. El señor Rajoy... El señor Rajoy ha utilizado una única estrategia para formar gobierno: o yo o el caos. Y el caos comportaba y el caos comportaba unas elecciones el 25, el 25 de diciembre, día de Navidad, que es una fiesta que en este país no sé si a ustedes les costa, pero se celebra. Miren ustedes. Qué difícil. Miren ustedes. Al final, al final se van a salir con la suya. Al final se van a salir con la suya porque en el Partido Socialista ha pasado lo que ha pasado y les van a dar a ustedes el gobierno, pero es una actitud, pero es una actitud impropia. Es una actitud impropia de un presidente del gobierno y de un candidato a la presidencia del gobierno chantajear a un país entero como se le ha chantajeado como se le ha chantajeado, utilizando el calendario electoral y utilizando las potestades del presidente del Gobierno para amenazar en lugar de sentarse a negociar un Gobierno con otras fuerzas políticas. Gracias, presidente.